Un hombre fue apresado tras ocupársele dos escopetas que supuestamente sustrajo a una persona que labora como seguridad privada en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Michelle Almonte, de 28 años de edad, residente en la calle Castillo Arriba, en este municipio. Según el informe de la policía, el prevenido sustrajo las escopetas el, 20, el 21 de marzo del 2019 al nombrado José Paniagua, quien pertenece a la Compañía de Seguridad Guardianes Regionales. Almonte fue detenido en momento que intentaba vender las armas de fuego en un punto de drogas. Sí, usted sabe. ¿Qué no, El hombre sabe que se copeta. El de dejado eso. afuera en la calle. Y yo sabe?